Calcagné. Mira, el sistema capitalista, el sistema <ríe> que, que, que hace, pero presidente de la comunidad de basura, rocas, árboles y accesorios colgantes, ¿qué está usted haciendo? Es usted, es usted un ministro. No haga usted como... Bueno, y el presidente mundial terraplanista, ¿cómo está, moda A ver la mano, la mano, que se la mano sí si se puede ver. Mira la huella digital. Quiere mantener oculta su, su personalidad secreta, claro, es lógico. Cualquier superhéroe haría lo mismo. Entonces, a ver, presidente mundial terraplanista, como presidente mundial. ¿Qué hace usted, señor ministro? <risa> este señor ministro. Bueno. Este ministro. A ver, como presidente mundial terraplanista, ya. Hemos ganado al sistema de mercado y a los terraglobistas, porque ellos no tienen presidente mundial. <risa> los los terraglobis... Pero están buscando uno, Sí, ¿eh? el New World, pero no lo han conseguido. No han conseguido colocar un presidente mundial. Y nosotros ya tenemos a un presidente mundial terraplanista, otro presidente mundial terraplanista que soy yo. ¿Y tú quieres ser presidente mundial terraplanista? Venga, me, no, ya, De ministro a no, presidente. El no, cargo. con El cargo. No, claro, claro. Ministro, claro. ministro, vale. Venga, vale. Ministro por ahora. vale, vale. Me, Más me, adelante. Me pero algún cargo que. Más. La oferta está digo, sobre pero la mesa. Si sacamos... En el momento que nos siga el rollo terraplanista, te hacemos presidente mundial terraplanista. Dice. Se... Pues somos todos. Te... Todos los terraplanistas somos presidentes ah. mundiales terraplanistas. Una organización horizontal donde todos somos presidentes y tenemos el poder aquí y ahora. Bueno, perdón, me he venido arriba. <risa> no hay que pedir perdón por venirse arriba. ¿verdad? Hay que venirse arriba cuando ¿Claro? uno le dé la gana. <risa> pues claro que sí, señor presidente. Vengámonos arriba. A ver, como presidente tenemos que tener un planteamiento mundial plano. Ellos tienen un planteamiento antes global. De ¿Te has olvidado de la publicidad? No, eso es después. Ah, vale, vale. Un planteamiento mundial plano. ¿Eh? Ellos tienen un, pla un planteamiento global, pero nosotros tenemos un planteamiento ...redondo... Ahí va. ...tenemos que hacer ideas redondas... ...la tierra es redonda... ...lo que no es es una pelota... ...quieren promocionar a los pelotas... ...es un mundo lleno de pelotas... ...todo el mundo hace la pelota... ...a otro peloteando ...es un mundo de pelotas peloteándose... ...quien tiene más dinero... ...le hace más la pelota... ...bien... ...alternativa... ...el sistema de mercado... ...la globalización se basa en ejemplos se basa en las primeras empresas que lo hicieron como por ejemplo Coca-Cola Company es la primera empresa global es, ha conseguido vender Coca-Cola en sitios donde no hay agua <risa> un dato entonces eh, yo estuve estudiando a Coca-Cola Company y, y claro llegué a la conclusión de que es Agua es cocaína, no es de cola, el, el, el primer anuncio de Coca-Cola eh, decía con, con extracto de, de la hoja de coca y de la nuez de cola, que son como dos drogas de la hostia, bueno, cocaína <ríe> y nuez de cola y luego tal. Y esto lo regalaban al principio, pero la gente decía, hostia, tomó las. Empezaron regalando a los negros. Es una, es una, es una droga. Que te, que te, claro, me estás repartiendo cocaína. Todavía era legal en aquella época. No se sabía que Freud estaba metiéndose cocaína. Era legal. Era una te cosa que estaban viendo a ver qué pasaba con la cocaína. En principio parecía que se estaba bien. Y bien, Coca-Cola es un timo. Super azucarón y droga para enganchar. Coca-Cola no es la chispa de la vida. Es mentira. El eslogan es la chispa de la vida, es mentira, Coca-Cola no es la chispa de la vida. <risa> han vendido una moto, han vendido una moto y es un timo, una bebida timo que enganche. La droga bebible. <risa> cocaína Coca chunga. A partir de 1994, que prohibieron la cocaína, eh, Coca-Cola cambió la fórmula y ahora es cocaína descocaneizada. sabe lo que es la cocaína descocaneizada? Supongo a ver, que por afuera de... es... está Ahí va. No, eh, estamos grabando ahora, no venga con tus mierdas. Joder. Bueno, no son mierdas, venga, bueno, dime, ¿qué? Joder. ¿Qué quieres? No, no, no iba, iba a decir nada, eh... que bien, todo bien. ¿no? Ah, vale, eh... entonces perdona, Te puedes unir y te pongo. Te pongo tenso ¿te quiere, cuando eh? estás. No, no se fue en el el directo, sí. no, directo. Que estamos en directo. Ah, coño, estáis ah, grabando. Claro, el ego perdón, subido, nada, no, nada, no, que no, coño. Sí, te estoy con el ego subido ahora, perdona. no, respetable, respetable. ¿Tienes algún sueño para nosotros? Pues sí, eso se enseñado que follaba como tres o cuatro veces a la vez, tío. ¿A la vez? Bueno, a la vez, ¿no? Una por una. ¿no? Ah, bueno. Era una después otra. ¿Ah, sí? ¿Que te, has tías tías, otra que ¿Te has follado cuatro días esta noche? Tres días ¿Te has follado tres días esta noche? Sí. Ole, ole tú, ole, ole. Sí, eran unos guerreros que íbamos por ahí y al final me encontraba una guitarra así, gigante. Me la llevaba de una montaña a otra montaña y decía, un colega, esa guitarra mía Y yo decía, pero por lo menos me tiene que dar 50 euros que me la ha traído hasta aquí. <risa> y me he pasado el vigilante y me lo he pasado todo. <risa> o sea que te lo has pasado bien que los sueños, ¿no? <risa> <risa> Sabes que vi un ovni el otro día. No Basto, jodas, tío. Basto, Basto. Basto. Basto. el más vasto que he visto en mi vida. Saco, he visto ¿no? varios. Eh, pero yo he visto un montón. Pero tremendo, vaya. Porque fue súper cerca y era como rollo un triángulo. Así un... un triángulo, eso lo he visto yo. Con cuatro círculos dentro perfectos de. ¿Cuatro círculos? Sí. ¿Y de qué color era? Eh, no, iluminado a tope. Los iluminado? círculos. Los círculos iluminados. Col varios colores. Pero súper cerca. No, y y de repente hizo ¿no? así. Color, ya no estaba. ¿Varios colores? No, no, no. Eh, no. Amarillo, blanco, blanco, amarillo. Es que yo he visto muchos colores. ¿eh? Bueno, seguimos al programa. Una, una. Después de este intermedio para los, para los saludos, para los extraterrestres. Intermedio extraterrestre. Yo soy mucho más de eso que de terraplanismo. Ya, ya, ya. Los Anunnaki. Yo también. Los alunacis. Y era de eso. Hasta que pregúntale, a los, ay, perdona, perdona, pregúntale a los extraterrestres si es plana o no. Desde arriba se ve mejor. Ellos lo tienen que saber. Nosotros tienen... somos como el niño que mira... ¿Es eh, su granja de hormigas? La de la pues somos las hormigas de. Las lo serás tú. Yo soy presidente mundial Terraplanista. Pero, él también. ¿Qué hace? No no déjalo ahí. Eh, atento a la idea. Entonces, eh, la globalización, el sistema de mercado, el sistema capitalista, como lo quieras llamar, atento, ¿eh? y sigue. se basa, entre otras cosas, y fundamentalmente en el modelo de Coca-Cola. Una bebida que es un timo y que engancha y que se vende por dinero. Bien, alternativa. Agua de Nicaragua. Este era el primer nombre que le puse. Agua de Nicaragua, en principio era agua con limón. Durante un tiempo estuve bebiendo agua con.. Era el, agua donde, del grifo de con el agua de, Del grifo, de, del, grifo, de grifo, de Managa, del el ayuntamiento de Málaga. Eh, del ayuntamiento que fuera. O sea, el, el, el agua la fórmula, no, no, de, dentro, la fórmula de, secreta, de, de La fórmula secreta. ¿no? no, de cualquier lado, de cualquier bar, de cualquier sitio. El agua de Nicaragua es agua de la que pilles con limón. Y, lo pero, Icaragua, ¿eh? Eh, pero yo le llamo así por motivos sentimentales, es una larga historia. ¿Que Nicaragua es el agua? No, eh, mira, ah, no lo había visto así. Nicaragua es el agua porque es gratis, exactamente, el agua es gratis. Entonces, el agua de Nicaragua era una bebida gratuita, por definición. O sea, la idea era hacer una bebida, hacer es hacer una bebida que no te la puedan vender. Si te la venden, no es la original, claro la original te la es gratis, y te la, la hace cualquiera. La fórmula no es secreta, es pública. Agua con limón. Pero, y el agua tiene que ser específica. <risa> la que te salga de los cojones, bueno, la que pille cada uno por lo que quiera. 4 hercios. Bueno, cada uno un charco? Es, una, es una... Agua de Nicaragua, se le puede poner cualquier otro nombre y es agua con limón. Cualquier fiesta, si en vez de alcohol metes agua con limón, sale mejor. Eso lo garantizo personalmente. Pero bueno, entonces, si usted me recomienda de usted no me diga de de, de, yo soy de tú beber agua de un charco y le echo un chorreoncito ¿Tú, de limón y eso tú, no pasa nada. ¿tú, tú, tú, co tú coges el agua de donde te salga de los cojones, señor ministro. Sí, de ¿Un charco? Un Venga, charco coge de la del charco. Pero si me pongo malo, ¿quién tiene que pagar? Aquí no hay responsabilidad porque cada uno por ejemplo, se hace su, eh, su propia eh, agua y, y, y a va por culo. ¿Qué propaganda sí. esa que no se hace responsable señor, de su Señor ministro, que estoy, por favor, que estoy haciendo un anuncio, no me interrumpa. Pero si usted no se va a Estamos aquí dos presidentes mundiales terraplanistas. No puede venir un ministro a, a si, interrumpir con si todo. Usted ustedes. no se va a hacer responsable de. Que eso. no me diga usted que soy tú. De... Yo soy tú. Si tú eres tú, yo soy yo, que es bastón. De, el de los lo perjuicios que probablemente los pueda causar a la, pero la qué salud mundial. de que salud mundial. Pero qué me toque con tanto, señor ministro. Vaya... Cállese, señor ministro. Es, esa, Mira, esa frase ¿eh? es mítica, ¿eh? ¿Qué? Cállese, señor ministro. Cállese. Cállese, ¿no? señor ministro. Entonces agua de nicaragua pero la fórmula la puedes ir mejorando puedes empezar con agua de charco y un limón podrido y la puedes llevar hasta donde la estoy llevando yo ahora que ahora es agua de agua filtrada de agua filtrada agua filtrada con un filtro de esto y tal con limón ya. y y esto es fundamental He añadido una cuarta parte de agua de mar una cuarta parte, parte de agua de mar cuarta parte. y esto es como esto, esto tiene todos los oligoelementos de todo y entonces un, un acuario casero ¿eh? No es casero, es playero, porque he metido <risa> agua de más. Pero no, el agua de no de Casero grifo, playero, pero, pero no, no de casero, grifo Casero playero. El tanque queda. casero playero. A ver, me va a descapullar. Casero playero. No me descapullo todo. <risa> <risa> agua de nicaragua. Y además le he metido música, le he metido la frecuencia 432, música de meditación ah, 4 armonizante. La, la, la y entonces ahora mismo esto no tiene nombre comercial, porque pero, pero esto es para invitar o ser invitado. Esta es la la, la, la, le podemos llamar, la water free, agua de mar, ¿cómo le llamamos? Water free, no lo sé, bueno creador. Agua de Nicaragua 2, Vamos. de momento, agua de Nicaragua 2, eh, y esto es para si ¿quieres probarla? Ya, ya sí. la he probado, gracias. Está buena, está buena. Te ha jodido todo el arucio. Es que... Pues háztela tú mejor, sí, háztela está, tú mejor. Está, está ¿Eh? bien, lo que pasa es está un poco calentita ya por la temperatura. Allá. Entonces, sí, la globalización tiene como ejemplo a Coca-Cola con París, la planetización, es el siguiente paso de la humanidad, es la planetización, la globalización ha terminado, <risa> empieza la <risa> planetización. <risa> entonces nosotros somos planetarios claro. y, y promocionamos re re bebidas redondas planetarias gratuitas por definición, fuera del mercado si te la venden, no es la original, agua de Nicaragua 2 porque el agua de Nicaragua 2 es para invitar o ser invitado y cada uno puede generar su propio refresco sano esto puede decirlo cualquier abuela. Esto es más sano que otra cosa. A ver si ha cabido todo. No, se ha Ah, no, sí, mira que ha habido.